Tengo que sacar hasta esta tabla acá en algún minuto. Hay que partir por algo. Oh, esto está pesado. Uh. Oh, ya no doy más. El carro está acá muy cómodo y lo quiero sacar de acá. Ahora tengo espacio para dejar el carro fuera. Muerto, esos palos fue una locura, weón. La GoPro siguió sin batería, pero acá está lo que terminamos en bruto. Esto fue lo que hice ayer y está como se ve en cámara. Este punto está más alto, este está más bajo y ahí hay una subida. Lo que vamos a hacer aquí es despejar esta línea de ramas para que no interfiera con la bodega. Vamos a cortar lo mínimo posible para no molestar mucho los árboles. Acabo de hacer este anclaje de metal para hacer unas pruebas con esta cámara. Y cáchate el día, man. Se supone que está siguiendo la máquina, así es que veamos si funciona. hace cuánto rato Se perdió tanto que se apagó. Oh, sí, ahora siguió sí la máquina, pero en algún momento se perdió. Yo creo que fue el contraste. Está muy brillante arriba de la pantalla. Ya, otro round más. Se prende. Se, se apunta a la máquina. Y se hace doble clic. ¿La que funciona acá? Creo que para poner una bodega de 3 x 6 está suficientemente plano Espero no tener que repasarlo de nuevo porque... Sé. Aquí dejamos otro cerco orgánico para... Para que no le llegue tanto viento al carro Y no le saque la, el plástico Y esto se ve... No se ve muy plano pero... Mientras más lo miro más desnivelado lo veo Cachate el patio lleno de agua esta es la situación actual de la nivelada que hicimos toda el agua de allá corre bastante bien hasta este hoyo y aquí drena así es que ya sé más o menos dónde hay que nivelar esto el estacionamiento es un poco un desastre ha, ha caído mucha agua hoy día de hecho bastante está todo lleno de agua y esto necesita una reparación mucho más invasiva porque justo al frente de la terraza estoy teniendo una pequeña laguna e insisto, esta zanja está prácticamente vacía así es que no está haciendo mucho, le está cayendo un poco de esta agua que entra por ahí y se mete allá no tenemos un taco de agua acá debería haberlo porque la tardé hace un tiempo y no, todavía nada no. pero bueno, esa es la situación actual es un día de lluvia que... ¡Linda! Este ha sido morrida Pero este no lo bajamos acá de nivel está nivelado no mi percepción está muy no te creo que se esté nivelado el otro para asegurarme que estoy completamente plano y este me marca como que está casi plano pero tengo la cola muy alta vamos a levantarnos con el bulldozer hasta que la veamos planita entonces estoy plano ahí estoy nivelado ahí este nivel lo saqué un trípode ¿eh? el trípode que ocupo siempre que no lo ocupo nunca en el trípode ¿eh? y esta es una montura pero si la muevo acá que está descentrado. ¿Cómo es eso? Esta es mi nueva contrapción Este es el nuevo aparatus Este lo vamos a poner acá ¡Pum! Y ahora es regulable Así Y es regulable así Y es más fácil de ver porque está más acá Voy a seguir con esto un rato Y voy a ver si es que puedo solucionarlo está, está muy sensible la agua. Creo que el nivel está Creo que el ancho está aquí deberíamos meter la bodega más económica del mundo y si bien no me considero un constructor vamos a tratar de dejar esto lo mejor posible teniendo un piso firme y un techito donde podamos y hay que hacer de todo acá así es que iba a guardar la máquina y ahora le tengo que hacer un cariñito antes oh, cilindro calentito Debajo de todo este barro Está mi mando final <risa> <risa> ¿Qué, qué weá me metí ah. Oh, yo no sé cómo esta máquina Avanza con todo este barro sí. Cochote ah. oh, Que está duro bueno. Sacarlo después va a ser un cacho No lo digo porque Lo estoy inventando Lo digo porque ya me pasó Ay, no le he mostrado la parte de atrás Ah. Bueno, usar la máquina no es gratis sí, Sobre todo si la quieren mantener en buen estado, cachate ah. ¿Cómo, ¿Cómo camina con esto metido ahí adentro? Oh, impresionante La fuerza que tienen que tener los motores Este barro es, es pegote pero, van eh, pegote de... a ver si caminando se le sale un poco ah, cachate esta ya son los cimientos con esta va podría armar mi bodega voy a dar dos pasos y va a quedar igual De estar limpiándola esta buena estuvo trabajando todo el rato con esta pava pues, así que esto no se ve firme pero cuando se seque así que está bastante decente bueno con el rip vamos a terminar de nivelar les presento a mi vecino Chris ¿Está me está me está llevando a hacer el Radier de la bodega. Ya llevamos una carretilla. Esta es la parte más húmeda. Por... <risa> no, le estoy pidiendo mucho. Pero queda mucho mejor, weón. Bueno. Te <risa> estoy <enterrando>. <risa> <risa> También Estoy flotando por ahí. Son 3.20 por 6.40. Al final es como 4 por 7. Más o menos, para estar seguro. Hasta por ahí. Perfecto. ¿Estás escuchando? Damn. de tener la pala, mira la zanjita yo la haría por acá quedó bien, parece o no? Sí, y como dice, tú ya cae, ahí ya si, sí, ahí ya cabe. ya, bacán es un día soleado como pocos, acá en Temuco y estamos recién empezando la aventura de armar lo que va a ser nuestra cueva de invierno donde vamos a hibernar haciendo proyectos y eh, ya mañana se vienen lluvias, así es que tengo que, ten, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo muy, lo más rápido que pueda, porque se viene lluvia toda la semana. No quiero trabajar con lluvia todo el día. Ahí están mis cimientos, son como anclas la wea Lo mínimo, en mi, si fuese mi propiedad probablemente tiraría unos buenos pollos, pero... No, aquí vamos a hacer los ajustes necesarios lo que es la estructura es, uh, es pino impregnado 2x3 y no puedo seguir conversando con ustedes tengo que ponerme a trabajar oh, no está ni duro todavía 1, 2, 7 y 8 Toqué la posición del anclaje por un par de centímetros y no fue hasta reventarme los brazos que me acordé que tenía un chuzo. Estos, esto, esto, ¿cómo se llama? Estas esta veas que estoy poniendo no se ven gran cosa pero por la forma que tienen se chupan a la tierra de una manera brutal. Sacarlo no fue fácil, eh, para la aplicación que les voy a dar, oh, creo que son más que suficientes, sale conche tu y este es el segundo si faltan seis más. así van a quedar las uniones voy a agarrar estos palos que son los que van por el costado eh, estos van a quedar anclados a estos a través de la pared y no se deberían mover más y de hecho este debería quedar pasado para que luego este quede acá que eso no lo había contemplado porque si no este me va a quedar justo en donde va el que sale hacia arriba, así es que sí, tengo que tengo que pensar bien esto porque está solo en mi cabeza y, y no me quiero equivocar más porque cuesta caro con estas cuestiones <ríe> En este me demoré 5 minutos porque no, no había que hacer nada, en el otro, en el otro me eché como 15-20 Y pase lo que pase con el clima tenemos que levantar esta cosa a punta de zinc y palo porque si no no vamos a tener donde trabajar cuando llueva Voy por este y estoy ocupando Pitágoras eh, 3.30 al cuadrado por 6.24 que tiene de largo al cuadrado y la hipotenusa me da 706 creo o algo aproximado, así es que ahí estamos 706, aquí tengo que poner el otro anclaje estos van a ser los cimientos básicamente para que el, la bodega no salga volando si es que le pega mucho viento insisto, tener estos árboles acá me tranquiliza un montón <risa> Miren que me vino a llover. <risa> Trabaja Valentina. <risa> da lo mismo que caiga arriba. Da lo mismo. Acabo de ordenar todo. La luz ya se fue. Está más oscura. Pero ya tenemos todos los no pollos, los... las anclas tiradas en el piso. No hice un avance rápido, pero esto está alineado y cuadrado. Recordé mis tiempos de niño con trigonometría, me encantaba trigonometría. Y sirve, miren. Saqué seis palos de los más rectos que encontré. Y estos los tenemos que poner en la base. Ya de medir ayer se llenó de barro ya no corre nada eh, voy a ver si la puedo limpiar tiene caleta de barro güey. funcionó o no ¿Eh? 82 y medio más o menos cada una de estas con la que viene abajo tiene que ir traslapada acá en este riel y en este riel así es que 7,5 más 7,5 son 15, 2 metros menos 15 es 1,85. metro 85. Brutal Brutal, brutal, brutal No eran dos metros de altura, eran dos metros y medio ¿Qué estaba pensando? Así que todos estos palos van a quedar como refuerzos Tengo que cortar los palos correctos Ah, eso me pasa por no pensar dos veces Dos metros menos 15 <risa> De que van a servir de algo, van a servir de algo Piensa dos veces antes de cortar, pero... Esa solución son weas que pasan. Dos metros y medio menos quince son. La cámara estaba apuntando a cualquier lado, pero terminé esta pared completa. Ocupé... este espaciador para que quede más o menos consistente, porque después voy a tener que poner... palos eh, transversales... perpendiculares a las vigas. Y dejé estas uniones acá... de comodín, porque no creo que pueda levantar esto solo, así es que... levantarlo y calzarlo ahí... Ahí, ahí, ahí, en un intento, así es que... Difícil. Esto a mano, eso a mano. Esto de acá. Esto debería ser fácil. ¿No? Calzar eso ahí no está fácil uno esta es la primera pared, es la más simple y es la más baja así es que aquí estamos aprendiendo todo todo lo que puede salir mal que ya han sido bastantes cosas pero no soy un constructor profesional ni ni pretendo serlo, o sea, pretendo. Pretendo aprender mucho de construcción. Pero soy un amateur todavía. te Bien. Cacha el ángulo que les puse, no se nota nada. No se ve nada. Ahí sí. Disculpenme, se ve súper alta la pared, man. Go big, go big or go home. Voy a seguir avanzando y les voy a ir mostrando cómo va quedando. La primera parte de todos estos proyectos es la más difícil. Probablemente levantar este muro sea el que más tiempo me vaya a tomar. Y de aquí en adelante agarro un ritmo, igual que ayer con los pollos. Mis pequeñas anclas. Así es que sí, vamos a ver cómo va quedando al final del día. Desde la última vez que le hablé, <ríe> las bolsas de basura. Hey. desde la Ey. <ríe> Qué vergüenza. Desde la última vez que le hablé, lo único que he hecho es mirarlo porque la verdad, estoy pegado con el diseño. Mal. Eso es todo lo que me queda. No, bueno. Probamos bien. Crew. Vamos viento en popa, excepto porque se me acabaron todos los tornillos de volcanita galvanizados Pero ya lo vamos a solucionar. Tenemos dos paredes, esa va a ser una de las entradas para sacar los proyectos anchos y vamos avanzando. Le está cayendo agua a mi bodega y el viento está brutal, pero como no tengo los paneles puestos, no me preocupo. Está recién empezando, mal. no, ya está aclarando, pero estoy igual pero loco. Acá en. aprender a ocupar SketchUp para hacer el, el, el diseño definitivo de la bodega porque las planchas de zinc tienen un ancho específico que este de acá y un traslape específico estoy revisando todas las medidas para que cubran los paneles le den rigidez ya que va a ser una bodega liviana que tiene que aprovechar todos los materiales que puede, y aparte que me quede el traslape Ayer me concentré mucho en que Estas uniones quedaran firmes Pero era tan simple como correr un poco <risa> Este palo Y meter el refuerzo Y sí, Vamos a tener que ocupar más palos Pero supone que vamos a tener que ocupar menos materiales Y este programa de SketchUp Es la raja, pero de repente hace hueás muy rara Y me, me confunde Pero ya le estoy agarrando el ritmo De hecho ya no me acuerdo ni para qué la he estado ¿no? Estoy mareado Pasé un buen rato acá pero ya está más o menos lista la idea, así es que vamos a seguir trabajando en esta wea. Si hubiese sido una persona inteligente, tendría que haber hecho esto solamente una vez. Como vieron en el modelo de SketchUp, optimicé todo el diseño de la bodega para que entren, para que entren estos paneles. Estos paneles tienen cierto traslape, cierta distancia entre ellos, y como una construcción liviana, esto se va a encargar de enrigidecer toda la estructura. Si quiero que eso pase necesito que los paneles entren exacto entre cada columna para después no tener que rellenar con larguero obligadamente o contra año, no sé nada de construcción estoy inventando todo lo que les estoy contando así es que hoy día tengo que echar esto abajo <risa> modificarlo y volver a levantarlo aparte de levantar las otras dos paredes así que se me viene un día largo. Este es mi... ¿a dónde quedó? ¡no! mi torpeo no, no está acá. Oh, bueno, esta es un desastre. Ahí está un confort. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Germán Merchant! Ah, acá está. Está ah, acá. Mira mi chiporrito. Acá debo tener un metro diez, metro diez, metro diez, metro diez, metro diez, metro, metro diez, setenta. O sea que el, una de las planchas solamente calzaría ya. Y mal. En cambio, ahora tengo mi maravilla de plano y sé que tengo que partir en 6.55 para que la esquina traslapen hacia el, la otra pared... no hay pared <risa> para que el sink desde este traslape quede sobresaliendo hacia este lado y lo pueda doblar y lo pueda doblar a la pared que viene para que no entre el agua todo el resto para que traslapen los ajustes necesarios son 780 780 780 780 780 780 780. Oh, no puedo moblar, 780 780 780 780 780 780 y así todo el diseño, está un metro de ancho la puerta 1700 la puerta trasera y aquí cada distancia da para que se puedan traslapar la... ¿Por qué 480? La idea era hacer todo una vez, pero mientras lo estaba armando tenía un mal presentimiento, sabía que algo andaba mal. Y la chunté porque soy un genio. Empezó, no estamos mojando, no mucho, pero nos vamos a empezar a mojar. Ha estado llovinando bastante rato y se está poniendo cada vez más fuerte, si es que. Esta lata es para cubrir el celular. Definitivamente está cayendo más agua. Oh, Esto no tira buena pinta. Lo peor fue que todo lo que logramos avanzar fue volver a donde estábamos ayer, pero quedó bastante mejor oh, según lo que vi. Ehm um... disculpen el desorden. bacanes que he hecho este último tiempo cacha se pone se pone ahí y el iPhone se pone acá y no se pone para el otro lado déjame dar vuelta la cáchense acá está el <risas> la configuración batería tapada con una bolsa teléfono puesto debajo de un pedazo de lata con un imán y vamos con todo esto, esto nos va a llevar El único detalle Dejó de llover Esto no es definitivo, esto acaba de haber mucha más gravilla. Todo este piso probablemente va a estar a la altura de esto. Quiero instalar estos paneles, no hay nada que quiera más. Pero si me agarra un viento, mientras tengo una de esas cosas encima, voy a salir volando. Este techo al fin nos va a servir. Algo. Está lloviendo para el lado, weón. Esto, esto es una tontera demasiado grande, así es que lo vamos a unir acá, con un clip. Blup. Ojalá que no me entierre esta vez. ¿Cuánto mide esa vez? 90, está perfecto. Han habido unos vientos brutales y aguantados, así que estoy contento, pero igual no tiene ni un panel que haga de vela. Aquí está mi stash de madera Con araña y todo, 80, estos están perfectos Ya, ah, vámonos Son 4 metros, no, necesito menos de 4 metros Porque las planchas van a dar como 4 metros Estoy, estoy asándome Con eso poco que hice ya me estoy asando Polerón fuera, bueno, al toque 3,80 de acá Tiene que ir 3,80, tengo que cortar este palo en 3,70 entonces... 58. Entonces, este va acá. Y saldrían dos de estos. Por ahí. Por ahí, por ahí, y por ahí. Entonces, haciendo esto me pasó eso. Se me, se me fue el, el, el taladro y ¡pam! me pegué súper fuerte en la mano. No aprendo. Lo voy a poner en alto para que presione bien. Aquí va mi techo A ver si la teoría es real ¡Opale! Está pasado, así que estamos bien Ahí está Por ahí va Hip Hop Yo yo mis eh, pantalones Rapper Vimos Eggmile hace poco con la Valentina Si sí, me siento aquí Liquid Split Puta como buen rapero hueón raje mis pantalones la hueá ¡Ah! y solo por ir a buscar un lápiz bueno. a ver esta basura ¡Ah! Estoy para la pataca ya el otro marcador está en algún lugar que nadie sabe dónde es aquí más o menos está más o menos bien marcado está más o menos bien marcado está bien como la agua Puedo asegurarme de dejar marcado también al 90 grados hasta arriba porque ah, si no, no se nota nada Y ahora al otro lado Christian Prime me dio algunos datos para enchular la antena, pero todavía no funciona El tema del internet está, está dando pena de manera brutal ¡Mira esto! ¡Igual que la rampa! Eh, en Youtube me dijeron que claro, no son de abejas, son de chaqueta amarilla Así es que muere Basura Esto lo vamos a bajar De la manera más hostil Que se puede bajar una escalera Apunta punta de equilibrio Se me fue para atrás uh, Bien Y tenemos la pata en el patio Esto lo tenemos que arreglar oh, no, no hagan esto en sus casas Nunca me he considerado Un ejemplo para nadie Y hoy día menos que nunca ¿No aguanta? Sí oh, bien Tengo que hacer solo una marquita Hola, vengo a hacer una marquita esto es una mala, mala idea A 90 Este palo está machuco A 90 y para arriba. A la próxima lo voy a apoyar en un en este Está demasiado demasiado vertical Tengo que volver para arriba a sacar el palo Pero ojalá que esta agua funcione Y no se la lleve el viento weón, Porque el, como es el cuento del lobito Voy a soplarte tu bodega <tose> <tose> No quiero rajar de nuevo mis pantalones Este, este es un taladro Que oh, okay. funciona, funciona Ha funcionado desde la última vez que empezó a fallar Pero como es taladro Y estos tornillos ya son largos Esta mano el otro día Ayer de hecho, ayer no trabajé nada Porque esta mano estaba como acalambrada De sostenerlo fuerte y apretarlo Para que la punta no se salte me quiero comprar un atornillador de impacto, para no tener ese problema, porque... Estoy haciendo bolsa a mi taladro. Porque... Es una lata lesionarte con tus propias herramientas. Como que me sentí súper estúpido. Y ahora estoy apretando con la izquierda, para no forzar la mano derecha. Ya la tengo buena, pero no la tengo espectacularmente. Es desde acá hasta allá. Ah, suerte. Me da lo mismo como que el corte Pues corta nomás. Ya, esto que le seteé a la caladora es para que corte más rápido Hace un movimiento orbital Que acá no se nota La tendría que desconectar para mostrarles, pero mueve esa pieza Bla bla bla bla, corta Corta y avanza de ¡Opa! Tengo que ver la línea antes de que la serrina que desaparezca. Ahí estamos. Este techito es la primera vez que lo estamos ocupando, créanlo o no. Es tan inútil. dalo lo justo. La sierra la tengo acá lo más. Lo más contra la pared posible. Porque si no. Llueve aquí llueve aquí y si el viento no está a mala onda no llueve acá acá está el límite ahora sí está lloviendo a ver cómo nos fue el carpintero está perfecto, está, está decente suficientemente bueno para mí ya, me acabo de graduar como carpintero hay que ver si funciona al otro lado a ah, ver bueno, Oscar lo cuenta rápidamente Tú estás bien puesto allá estás bien puesto allá Tú vas acá Ajusta ah, ahí Y tú parece que estás bien puesto allá Y se me salió el gorro de nuevo Me estoy mojando la cabeza con todo Esto ahí Ah no no está tan bien calzado Pero si sí, sí, calza Flecta tanto que puedo calzar lo que yo quiera <risa> 58 exacto, parece eh, que esto tiene los 58 así es que este hay que correrlo más para acá hashtag todo es martillo ahí estamos se aprieta, ahí está mejor entonces ponemos este, va a ser de prueba Blup. Y... y esto mide exactamente 58,1 suficiente para mí y de esto hay que cortar camitas dos tres cuatro nueve ahí están los nueve las nueve extensiones, ahora necesito los nueve refuerzos. Más o menos. Nueve, nueve, faltan nueve de esos. Este paquete de acá. No uh. llamo a estas tres. ¿Dónde está el centro de grada esta weá? Vamos por ahí. Suéltalo, suéltalo. Tengo que agarrar estos nueve palos y conectarlos de esa misma manera con esos nueve palos, a través de esos refuerzos, así es que voy a hacer todo esto ya ahora hay que hacer todos estos calados en todas estas maderas y ese calado de allá en todas esas maderas <ríe> es de nunca parar si sí me cayó mi herramienta marcadora justo aquí ¿dónde ahí? ahí está, ahí. se me cayó, igual que la, todas las otras vez que se me han caído y dije ah, te cuesta que quede acá arriba, no, esto no va a ser tan fácil como pensé oh, ahí está, muy bien, Aquí... ¡Oh! no, no, ¡Ah, Dios, este, este impermeable funcionaba tan bien, weón. Bueno. pero era tan económico que yo dije no, no, no va a durar Esta sienta es más costosa que esta impermeable. Me voy a dormir loco, voy a esta altura. Con permiso, yo quiero seguir avanzando en mis proyectos. Por la entrependa. Vamos a tener que sacar esto en verdad. Oh, jamás pensé que me iban a ver en pijama. Está grabando barriga y tengo la orejera puesta todavía. Ya, esto es oficialmente lo más bajo que he caído. ¡No falta más tira. ¡Yo, yo! No preguntan No, esta hueá está ya XXL No es no el XXL Y la manga me llega ahí ¿Quién chucha tiene las patas Tan grandes y anchas Y el brazo así de corto? Se supone que está todo bien cortado, y se supone que esto debería calcir sí, se Tengo un hoyo de nieve. Necesito un refuerzo Y este otro lado también debería estar listo, así es que... ¡Fucking impermeable, güey! Ya, este es mi review de un impermeable de ferretería clásica Típica ferretería que te venden estos impermeables por 8.000 pesos impermeabilidad 10 de 10, transpirabilidad o, o transpira tú un poco 10 de 10 porque si tenía esta cuestión puesta y entráis en calor te mojáis entero <ríe> por tu propio sudor y durabilidad 1 de 10 porque este duró dos días. Mientras tanto voy a revisar rápidamente el diseño en SketchUp eh, para las vigas, el distanciamiento de las vigas del techo. Vamos a tratar de dejarla instalada hoy día. Uno de estos tenía que ser más corto, weón. Bueno. Si se sigue rompiendo lo voy a seguir reforzando Pero esta cuestión va a parecer pañal, bueno. a ah, dar Un poco de vergüenza andar por la casa <ríe> Retiro todo lo dicho del impermeable Lo amo <ríe> Lo necesito Si ya está fallando No hagas que falle más ¿O no? <risa> no va a tener ventilación, pero tampoco va a tener mucha exigencia. Tampoco va a tener mucha exigencia, así es que la verdad con el poco aire que va a correr a través de él, va a tener que conformarse. Pero la lluvia sí lo puede matar. Oh, ahora sí se puso a llover más. Pero me importa un carajo. De la... quedo, quedo por poner el del medio Y... y sí, lo estoy empapadísimo Pero estamos bacán Avanzamos un montón Pero está el techo puesto Quiero ir a verlo, ¿sabes que no, no, no me lo he gozado todavía Es la parte más bacán de construir Ir a verlo un rato oh. No me quiero poner más enfermedad, impermeable, quiero ventilar el cuerpo ¿no? Mary Poppins ya, esto, quedó el techo casi instalado, como les decía, falta el central y esto, esto, es un desastre Ahí está, está agarrando forma nuestra bodega, que en verdad un cubo, casi un cubo Pero sí, ya tenemos casi para poner un techo, tenemos que reforzar, tenemos que hacer un par de cosas Pero la estructura en general Está quedando bastante cuadrada para hacer mi primera construcción grande la escalera, la escalera la reposicioné muchas veces Le puse un tope para que no se me fuera en collera del palo para abajo Le puse, no sé si pueden ver ese, ese pequeño tope que está ahí Porque estaba muy justa a la altura y podía pasar para el otro lado Así es que tratando de hacer las cosas con cuidado dentro de lo que se puede Dentro de lo inexperto que soy para estas cuestiones Vamos avanzando y... Esto estuvo bueno, lo pasé acá, lo pasé acá. Ah, no, ahora está corriendo agua, cachete. Por primera vez en los siglos de los siglos. Entonces acá se me va a hacer una poza brutal. Encontrar la motivación para trabajar con esta lluvia es simplemente darte cuenta que no te queda otra. Así es que, sí, había que hacerlo y... Nada, lo aplacé, lo aplacé hasta que ya dije, sabéis que si no, si no te adaptáis al sur, el sur te va a hacer bolsa. Hoy día le volvimos la mano, así es que estoy contento si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, así es que... Ah, oh, tengo que ver el tema de las canalitas, ¿cómo se me olvidó. Oh, esto puede haber sido una pésima idea. Esta ladra yo creo ya no tiene garantía, ya no tiene nada. Eh, si algo me encantaría tener... Es un auspicio una ferretería. <risa> es mi sueño dorado, bueno. Oh. Tiene algunas partes que están está bastante mojadas. A ah, ver, no, estamos bien. Acá está más o menos seco. El mandril creo que se llama este, está, está mojado pero el resto del taladro se ve húmedo, no, no estilando, como yo. No la hueá que acaba de pasar. Se es que cayó toda la hueá, no puede ser. Todo oh, esto está pésimo Es un nuevo día y esto fue lo que pasó ayer. Tuve que subirme arriba a sacar estos tres pedazos de canalera porque estaba cayendo el chorro brutal y se, se inundó todo pero ya drenó y ahora parece que está parando de llover así si es que nos vamos a poner a trabajar estas cosas las voy a arreglar cuando tenga un techo allá no aguantaron estos tornillos de volcanita yo creo que eran muy cortos porque se rajaron todas las Todas las monturas. Oh, dejó hecho bolsa, esa se enterró ahí. Esta se rajó entera. Y yo creo que no fue capaz de agarrar lo suficiente para mantener el peso de la de las canaletas. Están todas tiradas en el piso. Y tenemos que arreglar esto y para arreglarlo las voy a enderezar y voy a hacer un sistema mejor acá arriba. Tenemos que trabajar en cubrir toda la estructura con zinc. Si se me escucha cansado es porque lo estoy. <risa> errores se van a cometer y los largueros de ahí arriba me bajan el zinc como un centímetro por el encaje que le hice a cada uno de los palos. Eso significa que mi plancha llega más abajo de lo que debería, lo cual me hace feliz porque no va, no va a mojar el piso de la madera salpicando, pero tengo que buscar la manera de tirarle ripio y reforzar eso para que no, no me dé problemas más adelante. Estas planchas son las semi planas que tienen estas aquí, hay cuestiones, pero esta yo creo, según mis cálculos de carpintero y constructor mmm, principiante asqueroso que si pongo un perno allá, un perno allá, otro acá en la esquina y otro acá la tensión de los pernos cruzados le va a dar suficiente rigidez para que se mantenga Insisto, en una estructura liviana no le quiero meter tanto dinero. tres paneles puestos, me demoré bastante porque me di vuelta en varias cosas, pero ahora está empezando a llover y eso no me gusta porque esos tres paneles ahí son una vela de hecho el de acá no está clavados los dos pernos de abajo y arriba y si sopla viento eso no, no puede ser bueno porque me debía haber avispado pensando que esto podía pasar y en vez de haber hecho un colgador para mi polerón debía haber puesto al menos dos paneles acá para que le den rigidez estructural a la estructura y no se vuele con esos paneles son tres, no creo que pase mucho ojalá que no sople viento, así es que estoy de dos cruzados me costó poner esos tres paneles pero ya agarro vuelo ya sé qué es lo que tengo que hacer estoy aprendiendo sobre la marcha, no soy ni un experto y seguramente va a tener que poner algunos refuerzos y cosas pero la quiero eh, forrar para que la lluvia no sea un problema y pueda cortar todo adentro para terminar la estructura completa ¿cómo tiran pinta esas fuerzas de basura? Man? hace un rato había sol man. allá se fue estamos debajo de la nube Está soplando para allá, y allá está nuestro solcito. No. no quiero, después de haber estado con el impermeable, ayer construyendo los largueros del techo, y en la noche que se cayó la canaleta, ¡ay oh, como llovía, weón! No ha sido fácil, pero ha sido la raja, weón. Lo he pasado bien. Cuando vaya a hacer algo, te lo podéis tomar de dos maneras. Podéis rabiar por tener que hacer lo que vaya a hacer, o podéis hacerlo con una sonrisa en la cara. Definitivamente siempre es mejor cuando es con una sonrisa en la cara No hay cosa que quiera más Que poner el techo Está, está lloviendo suficiente como para empezar a quedar empapado en un rato ¿Qué les cuento? La vida en el sur <risa> Sí, la vida en el sur El techo de la Ram La Ram, mi camioneta Se trajo la mini hasta acá, bro. fue brutal el viaje Un poco de solcito se fue la nube. Vamos allá. Houston, tenemos un problema. Recuerden que estábamos dejando los zinc un pelito más abajo de la madera porque estaban los largueros del techo traté de levantar esta placa y que quede calzada y no lo logro porque acá atrás está el pollo esta no se nota mucho pero ese es el cemento que puse abajo para que ancle estas cosas a través de estos fierros ¿Sí? voy a tener que levantar todo todo lo que ya fijé, pero ya que está fijado, lo voy a dejar ahí por mientras y voy a empezar a poner ese zinc que todavía no está instalado acá al lado de la puerta para rodearlo completo y hacer una pura pasada para poder calzar bien todas las placas Yo sé que una opción sería hacer un corte acá, para el, para el ancla, pero va a quedar re feo Esto estaba pensado para que los paneles lleguen hasta arriba, no hasta 2 centímetros más abajo que no tope abajo tengo que poner cada panel levantando un poco cada uno de esos travesaños para que la placa entre debajo del anclaje que hice si no me voy a volver loco es la mejor solución que le veo ahora vamos a ver que se puede Acá te prendí la estufita. Si, sí, gracias, mi Linda, empezamos un nuevo día. Ha habido un viento brutal y lo ha aguantado con todo. Creo. Sí, estamos perfectos todavía. No se ha doblado ni una plancha, pero tengo que asegurar porque estoy acá en la esquina y ese es el descuadramiento que tenemos. No, no sé por qué quedó eso así, pero me tengo que es porque el palo no está tan derecho como me gustaría que esté. Lo voy a forzar uh, para que cuadre y lo voy a atornillar desde acá. Quedó, quedó ese palo completamente alineado hasta arriba. Tenía esa prensa ahí arriba y puse esa prensa ahí abajo. Por mucho viento que corra, esto no va a herir a ningún lado. Así es que me voy a quedar más tranquilo. Y voy a aprovechar los periodos de no lluvia, pero ahora está ya empezando a llover. Alcancé a levantar estos dos paneles de acá. Y faltan esos dos y después empezar a avanzar para allá. Pero ya se puso a llover un poquito más. No bueno, estoy para matarme, vamos avanzando, así es que estoy contento. Aparte el taladro lo tengo sin bolsa. Estoy muy incómodo con bolsa. Es temprano. Un nuevo día, muy helado. Hoy día ya tenemos la experiencia que necesitamos para avanzar con esto rápido, en teoría. Hoy día deberíamos dejar instalados todos los paneles laterales y el techo, ¿por porque el día lo amerita. Está hermoso, así es que... estoy haciendo el último panel de la pared y les voy a explicar más o menos lo que estoy haciendo para poder hacerlo solo La apoyo contra la estructura para no tener que volver a bajar de la escalera En teoría, siempre tengo que volver a bajar de la escalera normalmente Con eso hecho, ya que no consideré el sacado que le hice a estas piezas tengo que soltarlas y para eso necesito la punta de cruz Esta tiene otro de refuerzo. Me acuerdo de esta. Este no tengo dónde dejarlo porque no tengo espacio. Así es que tengo que bajar. Con este bloque ya no me va a molestar. Esto está suelto y está alejado del de próximo calce, así es que puedo levantar esta placa. Todo esto es tratando de no destruirlas y no abollarlas. La levanto. Paso mi mano por debajo de la escalera La empiezo a apretar contra la pared La aprieto contra el surco donde tiene que calzar Y aquí la emparejo Y la empiezo a dejar caer Esto es... Me... No soy un profesional pero me la arreglo de una u otra manera Va bajando Por algún motivo ya no quiere bajar más Se agarra en el chuzo Fuck Era las piedras Vamos para no. Es el chuzo. Es primera vez que hago esto y cuando ya creo que aprendí de mis errores, empiezo a cometer errores nuevos. Pero, oh, así se aprende. Ya, ahora al fin lo tengo donde quiero. La prensa. Que tiene a mano siempre. Me encantaría tener otra mano. Oh, se bajó del otro lado. Otra y otra y otra vez. Ahora sí, hace tiempo que uno de estos no me salía tan mal. Por lo general me estaba saliendo rapidito. Uno no vuelva a cometer errores anteriores que ya no recuerda será el cansancio y aquí estamos listos para sacar nuestra broca que hace un segundo tenía una punta para cruz. mis vecinos deben estar escuchando todas las agua que estoy hablando solo la cambiamos por la punta que es para dado de 8 milímetros y aquí es donde descubrí un truco que no es muy Buena onda para el taladro, pero... La clave es poner el perno, estos son pernos auto perforantes Justo en la corona del... De la guía El punto más difícil donde poner el perno Así es que lo presento Lo apoyo firme Y a falta de martillo porque no tengo un cinturón para herramientas Listo, y ahí empezamos Y... Con guante lo guía es fácil Sin guante está así bolsa a la mano el auto perforante vale bastante callampa, así es que tenéis que hacer mucha presión. Mientras más presión, mejor. Agarró, pero agarró un poco chueco. Antes de que quede la patada, me voy para atrás. Lo eso. Y ahí se queda Ese es un perno. Le estoy poniendo 4 a cada uno, por el simple hecho de que me quedan pocos, así es que quiero avanzar lo más posible sin tener que salir. Esta guía está puesta. Vamos para abajo. Eh... Acá ahora se centra sola con la próxima guía, así si es que la presionas. Y si es que queda cuadrada con la madera, quiere decir que estamos bien. Es temprano, así es que quizá hoy día instalamos el techo, que es lo que más he querido en mucho tiempo. Por lo menos dejar la mitad o algo, avanzar. nunca es fácil vamos a tener un buen espacio acá son efectivos adentro son 3 metros 20 por 6 metros no 40, 6 metros 40 menos 2 de esos palos de ancho Chris me está bañando a, a construir el techo de esta weá. Ya pusimos los paneles de allá lo y ahora... ¿Qué pasa? ¿Arriba? Eh, sí, y ahí lo, lo aprendemos ¿Y qué no vamos cortando abajo? No, porque este va completo hasta allá ¿Y qué más? esto oh, no sé... Estoy cansado, weón. <risa> <sigo> muy loco <risa> Chris está haciendo todo <risa> Dale bien, ahora pérnalo. Vamos a reforzar el techo para empezar a poner los paneles, si es que alcanzamos hoy día, sería bacán. Terminamos con estos palos de arriba en los dos lados Y... Hey, oh, Chris se escapó, le dio miedo que lo iba a preguntar Acá está su bicicleta, así no se fue a ningún lado Oh, se escondió, wey. <ríe> Ya Tenemos que ocupar esta máquina Para cortar los palos que van a ir puestos por el centro del techo, como costillas ¿Costillas? No sé cómo qué cosa, en verdad ya no puedo pensar El problema es que justo se cortó la luz <ríe> Y eso es lo que le iba a preguntar a Chris Chris, ¿qué es lo peor que nos podría haber pasado? Se cortó la luz. Se cortó la luz, Como Cooperamos. y no tengo gana, no tengo ni una gana de ocupar el serrucho. <tose> <tose> ya vamos a cortar. ¿Cómo? Pusimos todo lo que necesitamos para poner las planchas de zinc. ¿Qué opinas, Cristian? Todo bueno, todo bueno, todo no. bien. No, bien. Ah, ¿Qué decís? ¿Sí, ¿Tenemos energía o.? Oh. Le va, tenemos le no va. Laura. Hay que también calcular. Hay que volar. Hay como 30 centímetros. Un poco menos. Está casi para lo que queríamos, con es que Me me voy a hacer más hoy va a quedar bacán Una puertecita, una en puertecita, lado más grande, un cuadradito que pap Son las 6 de la mañana y afuera corrió un viento brutal Esto no es lo que quieres ver cuando estás adentro de tu bodega Oh dios Ayer en la noche me levanté a doblar Todos estos de alambres de los anclajes Porque no lo había no había doblado los 8 Ahora está anclada y tenemos que ver cómo terminar con ese sistema. Ya, llegó el momento de seguir avanzando. Para poner una placa hasta que llegamos por ahora, quedan 3, 6 paneles. Tengo que hacer un drenaje acá. Cáchate como está acá. Dice sí, de la mañana ya se ha secado bastante, pero vamos a caminar acá de pantano. En fin, vamos bacán. Oh, me costó empezar hoy día en la mañana, pero partimos y. Una vez que partimos no nos para nadie Ya Terminemos con esto No, nope, el clima no quiere que avancemos Voy a ver si se pasa, si no voy a seguir dándole nomás. Pero bajé la plancha porque si queda arriba del techo sentí soplar viento acá atrás se está moviendo un poco no quiero que me huele las planchas tiene que ser el todo por el todo me sí, falta poquito vamos por otro intento Cómo quedó, tiene, tengo que sacar un pala y se ¿sí? mega morfo. Pero tiene este bordecito pequeño. Ahí, quizá el día de mañana eh, tapemos con zinc. Es bastante alta, me ha entrado un desastre. Por aquí no pasa por el lado de la escalera, al lado del caballete. Pero se mete a otra cosa ¿eh? que va a ser nuestro segundo hogar. Esto está... Me gusta cómo se ve Eso, Se ven esos rayitos de luz Porque el traslape es mínimo Pero creo que va a aguantar Tengo que reforzar la estructura por dentro Tengo que poner mucho más perno En todos estos paneles para que no Ahora mismo están flotando Pero una vez que estén apernados van a quedar bacán La construcción fue dura No vi venir que... Que iba a ser tanto Pensé que iba a ser más chica bro. Medía 3 metros 20 x 6,40 en el piso y decía decía esta lograble, pero claro le puse pared 2 metros y medio acá 3 metros acá vamos la desde afuera el clima me acompañó con todo no sopló viento, nada, estuvo muy tranquilo Cachate <risa> Qué ¡Está <risa> oh, la raja bueno, tenemos bodega, al fin tengo donde estar cuando llueva. De, de, de, de, me refiero a cortar madera y hacer. En la casa no me daba para. Le escribí a mis patrones el otro día que no, no me pasaba por la cabeza una sierra circular entre la casa. Así es que sí, tenemos bodega y vamos a tener donde crear las peores ideas del mundo. Todo está bacán, tenemos techo. Bueno. No voy a querer saber más de la weá por un par de días. Acá voy a pasar la mitad de mi día, espero, o algo por el estilo. Y el piso, por favor, recuerden cómo está. Porque esto lo deberíamos dejar bonito. Esto debería quedar... Por fuera va a ser la estructura que se ve, pero por dentro... Hay, hay mucha idea en la cabeza de he hecho un proyecto que ya les he contado y un poco y no, todavía no, no, no quiero decir nada. Pero quizás, solo quizás. Así es que quizás se acabe este video... O le ponemos el piso primero man. no, ha sacado esta wea. ha sido demasiado va a quedar de 5 horas el video man. aparentemente eso es todo por el video de hoy, fueron varios días de construir este pedazo de estructura que esperemos que no se le lleve el viento tiene 8 anclas que lo deberían sujetar vamos a reforzar por dentro vamos a hacerlo más a prueba de balas y de ramas o lo que sea y lo más divertido, vamos a ver qué es lo que va a estar pasando allá adentro. Así es que si te gustó este video sobre un wow, muy principiante aprendiendo a construirse una bodeguita, dale un like. Si tienes algún amigo que lo veas motivado y con ganas de construir algo grande, compártelo este video a ver si le da la motivación que andaba buscando. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. أبونا <تصفيق> سر <تصفيق> <تصفيق>